Hola qué tal, cómo están? Bienvenidos al canal El día de hoy les traigo un nuevo video Vamos a comenzar con la serie de videos para Halloween Si en este caso miras mi cara sumamente extraña es porque solamente he maquillado esta parte de aquí para arriba de mi cara Porque vamos a estar utilizando esta parte Espero en serio te guste esta serie de videos Lo estoy haciendo con mucho cariño para ustedes Vamos a comenzar con el video Voy a estar utilizando un crayón de estos que vienen en los kits de maquillaje y esto es para dibujar la sonrisa. En este caso yo voy a estar dibujando una muy grande. Y va a ser de esta forma. Si tú no tienes un kit de maquillaje como yo, yo tengo una caja llena con maquillajes de fantasía, pero es sumamente baratas y no son de esas que se quedan en la cara mucho tiempo. Entonces también te invito a que utilices lo que son delineadores, son sombras y labiales, que es una buena buena ayuda en este caso de no tener este maquillaje vamos a comenzar utilizando una brocha angular con nuestra sombra café oscuro lo más oscuro que se pueda porque vamos a hacer un poco de profundidad y vamos a estar aplicando fuera de la línea blanca A estar tomando una brocha para difuminar con una punta muy chiquita, como muy sentada, y voy a estar aplicándola y difuminando. Ahora voy a estar tomando una base en crema, esta es de los kits de esos de maquillaje para Halloween, y voy a estar tomando un poco con una brocha angular. Luego voy a tomar una brocha sintética y voy a difuminar lo negro. Ahora voy a estar usando un jumbo blanco y voy a usarlo con una brocha de esta forma. Y vamos a estar dibujando ahora sí lo que son los dientes. Ahora para hacer las encías voy a estar utilizando este rojo y le voy a aplicar un poquito de café para darle poquita uh, poquita profundidad y voy a estar utilizando esta brocha que es de pintura uh, acrílica pero me sirve igual la parte es maquillaje en crema. Bueno pues ya terminamos de ponerle lo rojo de las encías Ahora vamos a dibujar bien Delinear bien los dientes Para los dientes voy a estar dibujándolo con esta brocha Y vamos a estar haciéndolo de esta forma Vamos a estar rellenando los huecos Que quedaron así como de mi color de piel Con el negro Y obviamente dibujando los dientes Si la base se te hace gris como a mí no hay problema porque no da un aspecto como de dibujo, da un aspecto más natural. Ponerles un poco de mugre. Y para eso vamos a estar utilizando nuevamente lo que es el café, el negro y amarillo mezclado con poquito café para darle un aspecto más sucio a los dientes. Y va a ser de esta, de esta forma. Pues bueno, esto es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Los invito a dar un like, a suscribirse, a seguirme en mis redes sociales que están aquí abajito en la cajita de información. Y al igual dejar un comentario abajo de si te gustó, no te gustó o algún maquillaje que quieras ver en mi canal para esta serie de Halloween. Ok, recuerden que este es el primer video, en serio, en serio, espero les haya gustado. Nos miramos después. Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Bye, bye.